Sí hubo. Ángel de Brito reveló una bomba sobre Sabrina Rojas y Luciano Castro. Sabrina Rojas y Luciano Castro se convirtieron en los protagonistas de las principales noticias de los medios del espectáculo. Sus nombres están vinculados a confusos episodios que registran una denuncia de aqueo de cuentas de la red social Instagram. La situación causó gran revuelo en el ambiente, ya que la publicación que generó sospechas fue la que realizaron en nombre de la modelo. Por fin me voy a liberar, te voy a sacar la careta, te respeté mucho tiempo, lloré y callé.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 Sin embargo, la noticia no evitó que varias figuras opinen sobre lo sucedido. Fueron varias las versiones y con Lian y Natasha Heights se sumaron a la polémica y lanzaron lapidarios tweets. Les voy a decir esto nada más. No se aquea una cuenta y se recupera en 2 hs. Pero bueno. El problema de estas cosas es que el día de mañana nadie más cree nada. Porque lo que se sabe y se supo sigue siendo cierto, escribió Connie. Luego, Natacha posteó en la red social del pajarito, perdón que me meta arroba Sabrina pero desde que te casaste con Luciano Castro sabes que es falópero diario, y más en su bar. Violento y homosexual reprimido aunque ejerce ser gay. ¿No la viste venir? Te deseo fuerzas por los hijos. Almohadilla basta de tapar y causó una gran interacción en las redes. Como si fuera poco, el periodista de Los Ángeles de la Mañana, Ángel De Brito, hizo hincapié en el tema y habló al respecto y dijo que él y la modelo intercambiaron mensajes. Prefería no hablar para desactivar todo, manifestó Rojas. Luego agregó, lo pensamos con Luciano si salir a hablar o no. Pero cuando hablas más, más trascendencia le das. No tenemos nada que aclarar. Las declaraciones de la protagonista no convenció al periodista de espectáculos y consultó otras fuentes, después yo averigué por otros lados, que si hubo una discusión, que ella se fue un rato de la casa, que después volvió, se amigaron, se tranquilizó la cosa, pero algo pasó que no sabemos, reconoció el jurado del bailando en su programa.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 Fueron varias las versiones y con Ian Saldi y Natacha Heights se sumaron a la polémica y lanzaron lapidarios tweets. Les voy a decir esto nada más. No saquea una cuenta y se recupera en 2HS.